ya hemos hecho la primera vuelta vamos a ver la segunda nos encontramos dependencia y miramos A y F nos vamos A y F como no se puede este no se puede y como tenemos aquí otro A y F lógicamente este tampoco se puede vemos, vemos otra dependencia miramos C y E C y E no se puede por lo tanto este no se puede y este tampoco lógicamente entonces tenemos que los estados compatibles son A con E y C con F ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar de los compatibles eh, el, eh, como, lo, el, como en el mapa de Carnot los implicantes primos, es decir los mínimos, pero que cubra dos, a todos, ¿vale? Entonces, lógicamente aquí solo tenemos cuatro estados, vamos a tener que coger estos dos, para cubrir cuatro estados Entonces, estos dos los llevamos por ejemplo A y estos dos por ejemplo los llevamos C Pero vemos que tenemos cubierto A y E, entonces A y E lo tenemos cubierto. Y tenemos cubierto C y F. C y F. Pero nos falta todavía por cubrir B y D. Y esos no, eh, no se pueden simplificar con ninguno, por tanto, los tenemos que coger obligatoriamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí puede pasar una cosa como que tuviéramos A con E, compatible. C con E, compatible. ¿Vale? Pero vamos a ponerlo más claro. Que E, con F fuera compatible y que además A con E, E con F y ahora A con F como veis aquí es como una transitividad ¿verdad? son compatibles todos A con E, E con F y por lo tanto A con F si pasara esto, esto lo podemos agrupar en este grupo ¿vale? A E y F sí, lo debemos de agrupar, entonces al coger este grupo cogeríamos más estado y además sería mucho más simple y le llamaríamos por ejemplo A pero en este caso no pasa, ¿vale? Repetimos que en este caso tenemos estas dos simplificaciones, pero estos dos, para cubrir a todos los estados, los tenemos que coger sí o sí. Entonces, una vez eh, esta, esto, esta simplificación hecha, tenemos que simplificar esta tabla de la siguiente forma, ¿vale? Entonces llegamos aquí, ¿y qué hacemos? Bueno, pues yo apunto aquí los grupo que hemos simplificado, para tener más claro. Entonces nos fijamos en A y E. A y E era un grupo, ¿vale? Entonces empezamos a coger y decimos, en A tenemos en sub 0, Determinación y E Entre una determinación y un estado siempre cogemos el estado Que es más específico Pero E lo hemos llamado, lo hemos renombrado A Por lo tanto aquí apuntamos A Seguimos A y E, lo siguiente es B B lo apuntamos tal cual porque no lo hemos renombrado Y nos hace falta Seguimos, es e sus dos siempre en determinación La seguida también Y ahora vemos A y E Tenemos entre A y nada Bueno, en determinación cogemos la A y como nos lo hemos renombrado, es decir, la A es la, A, pues la. A. Ya nos fijamos en la salida. Tenemos entre A y E, tenemos determinación y 00. 0. Y podemos coger siempre la salida que es más específico. Entre A y E, vemos 1, 0, 1, 0. Lógicamente, son es por tanto, aquí tenemos lo mismo. Y A y E, pero el último tenemos, A y E, tenemos 1, 1 con determinación. Y cogemos el 1, 1. ¿Veis cómo se va haciendo? Vamos acoplando los estados. En B lo tenemos que poner tal cual, porque no lo hemos simplificado con nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que algunos estados lo hemos renombrado, ¿vale? Entonces C se mantiene igual, C. B se mantiene igual, B. Ahora, F lo hemos renombrado y le hemos puesto C. Por lo tanto, le ponemos C. Después la salida, pues si la mantenemos igual. Y así seguimos con los dos estados que nos quedan, ¿vale? Lo voy a rellenar y después vemos cómo le asignamos las variables de estado. Y ya por último hacemos la gran tabla y los mapas de Karnaugh, ¿Vale? Bueno, ahora el siguiente paso es codificar los estados que tenemos, que hemos simplificado, eh, en los biestables, ¿vale? Entonces tenemos los estados A, B y C, todo eso lo tenéis en el PDF, ¿vale? A, B, C y D. Entonces, no lo he escrito para porque lo tenéis en el PDF y lo podéis mirar, y porque después es una tabla que tengo que hacer muy grande, y me va a faltar sitio. Entonces, los estados, y tenemos que elegir la codificación que hacemos con los estables La variable de estado. ¿eh? Entonces, tenemos esta tablilla, tenemos cuatro estados, por lo tanto vamos a necesitar, seguro, dos bits. Por lo tanto, elegimos la codificación que más nos, nos parezca. Por ejemplo, 00, 01, 0, 10 y 1, 1. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, ¿vale? Si hubiéramos tenido dos estados, solo nos haría falta, por ejemplo, A y B, solo nos haría falta un bit, una, una variable de estado. Por lo tanto, con, con 01 o con 10 nos hubiera servido. ¿Esto qué significa? Que solo nos falta un estable. Podríamos tener un estable y dos salidas. ¿Por qué? Porque en, en mili eh, las salidas dependen de, también de la entrada. Por lo tanto, por ejemplo, podemos tener aquí un estable y aquí las dos salidas. Entonces este estable se conecta a las dos salidas, ¿vale? Y aunque es el mismo estable, después la, la entrada nos varía en la salida. Entonces con un solo estable podemos tener dos salidas distintas. En mur, eso no puede pasar. Porque la salida depende exclusivamente del biestable. Si si solo tuviéramos un biestable y dos salidas, lógicamente las dos salidas serían la misma, ¿vale? Como mucho podríamos tener una salida y la contraria, pero no conseguimos mucho. Entonces esto puede pasar en miles, ¿vale? Y bueno, lo que nos queda es, una vez que hemos elegido esta codificación, que también la tenéis por ahí en el PDF, vamos a hacer la tabla grande para construir el, ya los mapas de Carnot, el diagrama final, ver la tabla de citación, la, las entradas del free flow y todo eso, ¿vale? Morro y seguimos. Bueno, entonces aquí viene la tabla interesante. Aquí en esta tabla tenemos el estado presente, ¿vale? la entrada del sistema, SIA, e, si os acordáis, el estado siguiente, con esa tabla que hicimos, ¿verdad? Nos viene un estado. Estamos en un estado, nos viene una entrada y vamos a un estado siguiente. Las entradas del free flow, ¿vale? Que calcularemos con la tabla de citación. Y la salida. Otra diferencia entre Milimur, y mur, sé que soy pesado, pero es que hay muchas es que en la salida, en MUR, teníamos siempre la misma salida para un mismo estado aquí en, en MILI en, la salida cambia por lo tanto después tenemos que también hacer un mapa de Carnot de la salida M1 y M2 entonces, eh, ¿cómo se construye esta tabla? bueno, sin mirar, tenemos que acordarnos o si queremos lo miramos pero bueno, miramos los estados que teníamos, que habíamos codificado por ejemplo, estaba el A, el B, el C y el D 00, 01 ¿me acordáis? entonces tenemos que construir, eh, tenemos que leer esta tabla con esto ¿De qué forma? Pues para el estado A, que era 0, 0, tenemos que hacer ese estado con las cuatro posibles combinaciones de entrada, ¿vale? Si acordáis, era 00, 01, 0, 10, 1, 1. Esto era su 0, ¿vale? Esto era su 1 esto era esu su 2 y esto era ESU3. Yo lo escribo para acordarme. Podemos escribir aquí también 000000, 0, 0, 0, 0, 0, pero yo solo lo escribo una vez, para no confundirme. Esto sería con el primer estado. Y esto lo tenemos que hacer con los cuatro estados que hemos hecho, ¿vale? 0, 1, que es el B. Entonces para 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y ya el C y el D os lo dejo a vosotros porque es muy largo y no me cabe. Pero es lo mismo, ¿vale? Ponemos los otros estados que nos quedan y las posibles combinaciones. ¿Cómo se le diga esta tabla? Bueno, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Eh, recordad, recordad que hicimos una tabla de transición de estados. Por lo tanto... Sabemos que en un estado y a una entrada, sabemos a qué estado siguiente vamos. Por lo tanto, echamos ojo a la tabla. Vale, tenemos que echarle ojo a la tabla simplificada. Okay, porque después simplificamos, yo la tengo aquí. Entonces vemos y decimos, vale, pues tenéis que echarle un ojo al PDF, porque no puedo escribirla por aquí, pero bueno. estamos en el estado A, nos llegaba es 0. ¿Y vamos a dónde? Pues, según mi tabla, vamos a A. Por lo tanto, vamos a A, pero recordad que A lo hemos codificado como 0,0, y la salida que teníamos era 0,0. va pillando cómo se construye la tabla? Estamos en A. Nos llega E1, y yo tengo escrito que en A nos llega E1, y vamos a B, pero B e lo hemos codificado como 0,1. Y ahora, la salida que teníamos era 1,0. Y así seguimos construyendo la tabla. Este era el caso de error, por lo tanto... Aquí vamos a tener indeterminación. Y ahora, en A nos llegaba a S3, yo tengo escrito que nos vamos a A. Y que la salida era 1, 1. ¿Veis cómo va saliendo la tabla, ¿verdad? Nos vamos a B, en B, en E0, nos íbamos a C. Y C, recordad que es 1, 0, ¿vale? De B a en E1 nos vamos a B. Perdón por cruzarme tanto. Nos vamos a B. B es 0,1. Esta sabemos que es una determinación. Y ahora, de B en E3 nos íbamos a C. Y C era 1,0. Y la salida, pues en E0 era 0,0. En 0. E1 era 1,0. Aquí tenemos determinación porque era el caso de error. Y abajo del todo tenemos 1,1. 1. Y así tenemos que seguir para abajo. Esto es lo que, cons lo que conseguimos con la tabla de transición de estado. Y por último lo queda, lo que, nos queda lo que hemos hecho nuevo, vale que no hemos hecho hasta ahora, que es hallar la, la, la entrada de los free flows. ¿Cómo se hace eso? Se hacen con una tabla de citación que yo he dejado por ahí. En este caso usamos el JK y el D, dos free flows. Aunque aquí haya tres, es porque este, este bistable, el JK, tiene dos entradas. Pero son dos bistables distintos. ¿Por qué tenemos este 1, este 1, este 2, este 1, este 2, este 1, este 2? Bueno, eso se entiende de la siguiente forma. Para, para hallar estas entradas... Necesitamos usar Q1 y Q1 mayúscula, porque si fijáis en las tablas vienen estado presente, estado siguiente, que tenemos que poner en la entrada. Entonces J1 y K1 se hacen con Q1 y Q1 mayúscula, y se asocian a la salida M1. ¿vale? Lo mismo B2. B2 tiene el 2, porque con Q2 y Q2 mayúscula construimos B2. Y se asocia a la salida M2. ¿Vale? Ahí. Yo creo que eso más o menos lo he entendido. Entonces, ¿cómo se hace esta tabla de free flow? Bueno, pues nos fijamos en esta columna y en esta columna para JK y en la otra para D2. Entonces, vemos? Ahí tenemos 0 y 0 y nos fijamos en la tabla. Y 0 y 0, tenemos que poner aquí un 0 y una X. Y así vamos rellenando. 0, 0, pues 0, X. Esta es indeterminación, por lo tanto, indeterminación. Ahora, otra vez, 0 y 0, pues 0x. Lo vais viendo, ¿no? Seguimos para abajo, vamos a seguir con esa columna. Aquí en B tenemos esta columna y esta columna, por lo tanto, 0 y 1, y nos fijamos, 0 y 1 es 1x. Y seguimos, 0, 0, 0x, y determinación, y ahora 0, 1, 1x. Y seguimos para abajo, ¿vale? Así conseguimos este, esta entrada de flip Y ahora vamos a hacer de sus dos de sus dos por ser un flip-flop D es muy sencillo porque en D, según la tabla, en D tenemos justamente lo que tenemos en la tabla de estado siguiente. Por lo tanto, solo tenemos que copiar esta tabla, esta columna, aquí. 0, 1, X0 0, 1, X0. Así de sencillo. Y seguimos para abajo. Una vez que tenemos toda esta tabla, tenemos que hacer los mapas de Karnaugh. Entonces yo voy a hacer 1 aquí, el J1, para que veáis cómo se hace un mapa de Karnaugh. Y el resto lo dejo vosotros, aunque en el PDF lo tenéis resuelto. Para que veáis que los mapas de Carnot tienen truquillo Una vez que tengamos todas las funciones booleadas, J1, K1, D2, M1 y M2, podemos hacer el diagrama que os lo he dejado ahí en un enlace en el PDF para que lo veáis con el Logisim, un programa con el que podéis ver el circuito y simularlo. Si a la hora de simularlo tenéis dudas, no tenéis más que preguntarme por el foro, por YouTube, por donde queráis, y decir, Adrián, yo este programa no lo entiendo. Y yo grabo un vídeo, ¿vale? Explicando cómo funciona y cómo se simulan para que veáis que todo esto que estamos construyendo al final se traduce en que nosotros podríamos construir una máquina de café como la que queríamos, ¿vale? Entonces, borro aquí y vamos a leer. ¿Cómo se construye ese mapa de Carnot? Bueno, pues el mapa de Carnot siempre lleva lo mismo. Por aquí tenemos la. Se hace con las dos primeras columnas, ¿vale? Las de estado presente y las de entrada. Aquí los estados presentes y aquí las entradas. Sería un mapa de Carnot de 4x4 tenéis que estar siempre pendiente que aquí cuando tenemos opa de carno, tenemos que hacer el código de Grey, ¿vale? Es decir, de forma que estos dos números siempre difieran solo en un bit. Entonces, 1, 1 y 1, 0. Y aquí lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Hacemos una tablilla, más o menos. Yo Nunca he sido muy buen tablista, pero bueno. Y... Recordad que en este eje, ¿vale? Siempre hay simetría aquí y aquí. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esta columna es el 0,0, este, esta casilla es la 0000. Y esta de aquí es la 0010. Como, como veis, solo difieren un bit. Por lo tanto, esta casilla y esta casilla son simétricas. Y lo mismo pasa aquí y aquí. Por eso que hemos dicho antes del código de GRE. De gre Tenéis que recordar que esto va 012. 3. Porque si vemos la casilla, el número en binario, este es el 0000, 00001, pero el 2 no está aquí, el 2 está aquí, 0010 que es 2 en binario, está aquí y el 3 igual. Entonces esto sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uy, oh, perdón, Ve Aquí es donde está el fallo, si os fijáis, aquí tenemos ya el 11 entonces tenemos que bajar 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque cuando nos fijamos así en la columna tenemos que ir con cuidado de poner las cosas en su sitio. Entonces empezamos a rellenar 0, 0, X, 0. 0, 0, X, ¿vale? 0. 1, 0, X, 1. 1, 0, X, 1. Y así voy a mirar en mi, en mi tabla, ¿vale? Porque ahí me falta ya. Y nos fijamos que más abajo tenemos ¿vale? X y, X, X y, X y abajo más lo mismo, la determinación es muy buena, aunque tenemos un sistema que es más inestable, pero a la hora de simplificar es mucho mejor porque puede servir para lo que nosotros queramos, como 0 o como 1. Entonces, queremos cubrir los 1 de este mapa de Carnot. Vemos que tenemos que un 1 y es que tenemos un 1. Podemos coger asociaciones de 2 elevado a n, es decir, podemos coger este 1 solo. 2, 1, 2 casillas eh, 4 casillas 8 casillas, 16 casillas pero, tienen, perdón, 8 casillas 16 casillas, tiene que ser siempre 2 elevado a n, no podemos coger eh, 3 casillas mmm, 6 casillas, eso no vale siempre nos interesa que consigamos la mayor agrupación posible para que se nos simplifique más términos, porque ahora vamos a ver cómo lo vamos a coger, entonces vemos que aquí tenemos una agrupación de 4 por aquí y 4 es 2 elevado a 2, por lo que podemos cogerla. Y vemos que aquí esto significaría, tenemos que elegir, tenemos que elegir el bit que varía, porque el, el otro el bit que se mantiene, porque el otro nos da igual el valor que tome. Si nos fijamos aquí, de estos dos bits, el que varía es el i. Por lo tanto, nosotros el que queremos es el s. Entonces esto sería s por un lado. Como estamos con los mini términos, multiplicamos por el que nos queda aquí. 0 y 1, 1, 1. El que se nos mantiene es Q2. Por tanto, Q2. Este sería el implicante S, Q2. Después de todo lo implicante que tengamos, vamos a coger los primos esenciales. Es decir, los mínimos, los que estos sean más pequeños y que cubran a todos los términos. Después nos fijamos que esta agrupación de aquí, ¿vale? No se ve mucho, pero bueno, esta agrupación de aquí la podemos coger. No podemos coger ninguna más grande porque esta de aquí y esta de aquí sería ya de 6 y eso no lo podemos coger. Y nos fijamos aquí y tenemos lo mismo, ¿vale? El que se nos mantiene igual es Q sub 2. Lo que pone aquí. Q sub 2. Y arriba, el que se nos mantiene igual es I. Como estamos con los 1 de la función, siempre que tengamos que representar un 0, lo negamos. ¿Vale? Y aquí tenemos Q sub 2 y Por lo tanto, nuestra función J1, lo que por aquí abajo, espero que se vea, sería la suma de los militérminos, ¿vale? Porque estamos con los, con los 1 de la función. Sería S u2 más y u2, esta sería nuestra función nos va a salir igual que k1 y ya de sus 2 m1 y m2 va a variar entonces espero que lo hayáis entendido después cuando tenemos todas estas funciones lo siguiente ya es dibujar pero eso ya es cuestión de cada uno ya de las destrezas que tenga ya os digo, en el pdf lo tenéis todo ahí espero que lo hayáis entendido más o menos y ya os repito podéis preguntar las veces que queráis todo lo que haga falta, o consejo que re registréis en el foro porque para nosotros es más cómodo y os podemos explicar las cosas a vosotros, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.